Disculpe las molestias pero informamos que el video no tiene derecho de ofender. Tira hate incluso atacarme por esas mamás. Y además este video no incluye hates ni tampoco tienen derechos de que suba MLP, videos oficiales, etc. Yo lo subiré cuando se me peje la gana. Y no me roben mis videos ya que si lo hacen tienen un strike completo. Y su canal será eliminado por tres copyrights. Y este video no me pongan en apto para niños ya que si lo hacen tendré que subirlo a Drive. Disfruten el video. Allá vamos. Las chicas se van de